trader entrenado jamás se encontrará confundido y sin tener idea de lo que se debe hacer de hecho, una vez que estos dos poderosos pero sencillos conceptos han sido aprendidos y se han adquirido la maestría sobre los mismos el, el trader entrenado se encontrará con, en muy pocas ocasiones en el lado equivocado del mercado lo que vamos a aprender hoy, ayer aprendimos cómo funciona el precio, ¿no? lo que vamos a aprender es cómo montarnos en el precio correcto vamos ya a material estamos haciendo aquí, hablamos de la unidad básica del mercado, ¿Ok? esta parte es interesante, tal vez muchos han oído esto y es una teoría que esto ya viene más o menos de hace 50 años hablándose de esto y que mucha gente esto se habla en el análisis técnico los primeros eh, analistas técnicos hablaban de esto, de que el mercado tiene etapas otros le decían que tenían momentum, hablaban de esta de estos movimientos de aquí, que el mercado cumple ciertos factores y los vuelve a repetir ¿no? de diferentes maneras, pero que siempre lo está haciendo entonces esto que vamos a platicar es algo que ya se sabe de muchos años que ya es eh, en el inconsciente de muchos traders de análisis técnico lo tienen pero veo que muchos técnicos analistas lo especifican y no lo hacen entender acoplado a varios eh, conceptos previos como los de ayer dice, la imagen que usted ve a la derecha no es el único movimiento que una acción o mercado puede realizar, no existe otro movimiento posible, y es verdad ustedes ven que la, la, los precios suben perdón, voy a cambiar de color los precios suben se mantienen laterales caen se mantienen laterales, suben, o por el contrario o sea, como quieran, ustedes pueden decir que se cayó después se mantuvo lateral y subió, no importa los precios no pueden hacer otro movimiento más de lo que indicamos ¿OK? los precios laterales sube bajan, laterales no existen más movimientos el transcurrir completo de la vida de una acción o mercado se compone en este ciclo repetido una y otra vez el mercado se compone lo mismo sube se detiene baja cuando baja, se detiene, sube, baja, sube. Ese es lo constante que hace cualquiera de esos tres toda la vida de una acción. Y hasta que dejen de existir las acciones, siempre va a ser el movimiento que tienen los predios, ¿no? Sube, baja, se mantiene, sube, baja. Es importante entender esto. Este ciclo forma la base de nuestra capacidad para predecir los movimientos de precios sobre la base de las leyes de la psicología y las probabilidades. Esto es muy interesante. Repito, este ciclo forma la base de nuestra capacidad para predecir. Cuando digo predecir no quiere decir que sabemos qué va a pasar, pero sí logramos entender cuál es la próxima, el próximo movimiento, cuál es la estructura que se estaría formando actualmente el precio, ¿no? Dos movimientos de, sobre la base de las leyes de la psicología y la, las probabilidades. Cuando digo psicología, me refiero a que podemos entender lo que las masas están buscando. Podemos entender que cuando algo mucho sube, se expande. Hay dos cosas: se expande o se mantiene, puede caer pero entendemos que cuando para que algo caiga debe agotarse, debe volverse un recurso que deja de ser interesante, solo para que vean esto se parece a un gráfico de Bitcoin, cualquier acción, el mercado mismo ahora, hace esto en el sube, llega un punto y cae, porque para que la gente, para que esto no suceda, significa que para que esto no suceda, cuando la, la gente sube, debe tener tan sólido que no les gustaría vender sus acciones. Y si no vende sus acciones, quiere decir que nunca las van a liquidar. Y si estas acciones no, no tienen precios menores, ¿a quién le va a interesar tomar un precio menor? Entonces tiene que seguir una estructura de mercado siempre. O sea, no puede quedarse un precio ahí y subir todo el tiempo estar así. Aquí, si un precio empieza a moverse así, ¿qué va a pasar? La mayoría de accionistas e inversionistas van a empezar a por van a empezar a retirar sus posiciones ¿por qué? porque es algo que no les están produciendo y cuando empiezan a retirar empieza a bajar, o sea, sí o sí cuando aquí compran compran barato, venden ca llega caro y no se pueden quedar con caro, empiezan a vender y el precio empieza a bajar pues es que siempre sigue una lógica, somos humanos y eso me refiero con la psicología los precios siempre van a tener esta dirección, o sea, no me refiero exactamente así pero ya van a explicar cómo, siempre van a estar subiendo, laterales bajando, recuerden que al final esto es dinero y para que esto se mueva, como les decía, se mueven millones de dólares y hay que liquidar posiciones, hay que devolver el dinero a inversionistas hay que la empresa funciona y si la empresa mejora, subirá pero cuando los inversionistas no compran al precio más alto como vimos en bitcoin los precios siempre regresan y eso quiere decir que ya cumple una estructura de mercado que sería esto ok para esto tengo chicos tenemos varias etapas con atención los que vamos a hablar de etapa 1 etapa 2 etapa 3 y 4 etapa 4 y se repite la 1 ok este ciclo en el que ocasiones denominamos la unidad básica del mercado porque desde aquí parte todo la unidad básica del mercado es importante que el trader conozca el estado actual de la acción o mercado y lo que probablemente ocurra después ¿ok? entender la estructura del mercado nos hace entender a nosotros en qué movimiento nos hemos metido qué es lo que probablemente pase y si se está llegando a formar algo decimos ok, posiblemente el mercado tome esta postura ¿ok? el hecho de que nosotros sepamos que algo va a subir o que nosotros tentamos de entender que si ya subió ejemplo el Bitcoin, empezó en 10 centavos, 15 centavos, subió acá, parece que estuviera dando un curso de criptoneas, pero hablo porque es uno de los movimientos más conocidos y que todos tienen aprendido ese gráfico, pero subió entonces ustedes se mantenían acá y mucha gente pensaba que el precio podía continuar subiendo cuando es, cuando es verdad pero si nosotros ya hacíamos un análisis técnico y íbamos a encontrar cómo se reconoce una etapa 3, nosotros ya podíamos reconocer que aquí posiblemente el precio iba a bajar, no decíamos que iba a bajar pero probablemente por lo que estábamos viendo iba a cumplir la etapa, no se iba a cumplir la estructura de mercado de todos los precios, repito, todos todos los mercados en general, todos los mercados en los que intervengan los humanos todos, este, se cumple esta estructura los hablo en general, yo les puedo dar explicaciones, les puedo dar investigaciones, les puedo dar mis teorías y cumplen me refiero a ventas, compras hasta en mercado de ropa en todo como funciona oferta demanda, porque al final y al cabo es oferta demanda, ganancias y pérdidas ok, entonces ya logramos entender lo que posiblemente ocurra después, podemos entender la lógica de eso nos vamos a enfocar lo siguiente la clave para negociar exitosamente es conocer dónde se encuentra dentro del ciclo o sea para nosotros triunfar es importante que nosotros logremos identificar y decir ah ok yo voy a tomar algo largo necesito identificar si estoy aquí estoy aquí estoy aquí o estoy aquí ok entonces ya cuando nosotros conocemos eso nosotros tenemos que entender la primera parte la primera parte es entender la lógica donde nos estamos ubicando ok entender la ubicación en la que nos estamos montando otra, el, este ciclo está compuesto por cuatro etapas las cuales están regidas por cuatro emociones particulares entonces recuerden el mercado está compuesto por cuatro etapas etapa uno ustedes ven acá ya voy a explicar cuál es cada una Etapa 2, etapa 3 y etapa 4. Obviamente, esto también puede ser que el mercado haga lo siguiente. Miren, como aquí está, vamos a. Ya voy a especificar más acá. Entonces, entendemos que el mercado tiene cuatro etapas. ¿okay? Todo mercado tiene cuatro etapas. Reconocemos que aprendiendo esto vamos a entender dónde montarnos, dónde no y dónde estamos en el momento equivocado o momento roto. Ok unidad básica del mercado chicos aquí vamos ya a especificar qué es esto la unidad básica del mercado es en la etapa 2 vamos a especificar cada etapa en etapa 2 o sea vamos a conocer que la etapa 2 es esta etapa alcista está enfocado en compras ¿okay? cuando nosotros hablamos de la etapa 2 en esta etapa nos vamos a estar enfocando solo en compras ¿okay? En la etapa 4, el trader va a estar enfocado en ventas a corto, ¿okay? Lo interesante de un trader es que tiene que aprenderse a montarse en el principio de la tendencia y tiene que aprenderse a montar en el final de una tendencia, ¿okay? Eso es lo que necesitamos conocer. Entonces, el trader conoce dos etapas fundamentales que ustedes conocen, etapa 1 y etapa 2. Es aquella etapa alcista y etapa bajista. Entonces, en la etapa 2, repito, ustedes coloquen, anoten, dibujen. que En la etapa 2 nosotros vamos a estar enfocados en compras. En la etapa 4 vamos a estar enfocados en ventas. ¿Ok? En la etapa 1 y 3 el trader puede comprar y vender en corto. Eso es otra cosa que no se logra entender que en la etapa 1 y en la etapa 3, que muchas veces aquí se mal pero dentro de microtiempos, de temporalidades menores, en la etapa 3 nosotros podemos vender fallos, hasta soportes, podemos tomar unos rebotes, unos pullbacks, aquí durante estas dos etapas podemos hacer varias de estos. o sea, más que hacer lo siguiente, obviamente en esta etapa también podemos vender, en esta etapa también podemos comprar, en esta etapa también podemos hacer varias cosas, pero tenemos que entender la estructura del mercado. Entonces, lo principal es que el trader va a estar enfocado en la etapa 2, compras en la etapa 4, ventas en la etapa 3, va a estar enfocado en compras y ventas y en la 1 igual, aún no entendemos qué estamos hablando, pero vamos entendiendo de qué funciona ¿okay? la duración del ciclo puede abarcar décadas, macro o minutos, micro entonces, el ciclo de estos movimientos del mercado puede durar años, ok, cada, eh, cada la duración de cada de estas etapas puede durar años, ejemplo les voy a compartir lo que ha pasado también vamos a tener ventas en corto en el principio de una etapa 4, ok, es importante lograr entender qué significa la estructura de mercado, entonces la única forma de ganar es tener áreas de compra ok, y aquí es tener áreas, esta es la área correcta de venta en corto, normalmente la única forma de perder el trader la mayoría de traders que pierden es porque compran cuando el precio ya ha subido este es el área incorrecta de compra y venden cuando el precio ya ha terminado es un área incorrecta de ventas ¿ok? los traders que ganan consistentemente sin importar el marco de tiempo han aprendido a negociar el ciclo de esta manera ¿ok? saben cuando empieza un movimiento y también venden cuando termina o empieza un movimiento en caso bajista ok entonces, ellos compran en algún lugar del comienzo de la etapa 2, en cualquiera de estos movimientos donde apenas comienza, y venden en algún lugar del comienzo de la etapa 4. Porque normalmente ellos entran aquí, salen acá, buscan una posición corto y salen acá. Ganan estas diferencias, ¿no? Entonces, esa es la estructura de más o menos de un trader que los que ganan, ¿no? ¿Cuál es el trader que la única forma de perder? ¿Ok? ¿Ok? los traders que pierden negocian inconsistentemente el ciclo de esta forma errónea pasan comprando tarde pasan vendiendo tarde por eso es que dicen no, es que yo vi el patrón es que yo encontré cierto patrón y se basan en patrones se basan en rumores se basan en impulsos se basan en que algo subió y toca comprar la mayoría de traders como ya hablábamos los novatos los profesionales entran aquí y el novato dice ah, es que él compró días después, semanas después, minutos después está comprando. Por eso es que nosotros estamos tan enfocados y cuando me han visto operar, estoy tan enfocado en encontrar el mejor precio, ¿no? Porque me considero la única forma de ganar es que es encontrar el precio en el mejor ciclo, en la oportunidad de compra. Ejemplo, vamos a hacer eh, si vivir el ejemplo que estamos hablando muy seguido después de este curso porque fue el día viernes que tuvo este ejemplo. Perdón. Entonces, la única forma de ganar que teníamos aquí, miren cómo empieza a través de hacer tendencia, chicos. Tendencia 1, esa o sería la tendencia 1, tendencia 3, que digo etapa 1, et perdón, etapa 2, etapa 3, etapa 4, tenemos la tendencia bajista. Vamos a explicar más la profundidad, pero miren, normalmente, ejemplo, un trader dice. Alex, voy a montarme aquí, ve el envolvente, entra y el mercado le empieza a fallar, pero el trader profesional estará interesado en comprar aquí, comprar acá, vender aquí, asimismo el trader profesional estará interesado en vender aquí para salir por acá debajo, ok, el trader sabe dónde montarse, entonces nosotros yo les decía ese ejemplo, en ese día les decía chicos, yo quiero comprar aquí porque este es el nivel más óptimo, porque se dan cuenta aunque en micro tiempos el mercado sigue cumpliendo una tendencia. Etapa 2. Etapa 1. Compro en etapa 1 y me llevo la etapa 2. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven consistencia en mis trades porque yo siempre estoy buscando el mejor precio. No es que digo, ay, arrancó, chicos, montesen porque se va. Se nos va, se nos va. Yo hablo de ese momento. Tengo etapa 2. Etapa micro 4 etapa 1 y etapa 2 ¿dónde se encuentran los trades? al principio de la tendencia ¿dónde salimos los profesionales? donde les enseñé a salir ¿dónde están entrando los novatos? tarde, ya por acá arriba cuando se acaba el precio ¿dónde entran los profesionales? cuando empiezan ¿dónde cierran ellos? acá, la única forma de ganar y perder es entender el mercado y dónde nos estamos ubicando, ¿ok? Trader Chicos, novato, eh, eh, el trader novato se monta aquí, el trader profesional está saliendo aquí y dicen en esta temporada ven que Apple sube. Imagínense que saben cuando ustedes eh, saben en verdad cuándo fue el boom financiero en Estados Unidos, cuando la gente empezó a comprar más acciones y se empezó a endeudar, empezó todo desde el año 2000. Pueden hacer una investigación y pueden darse que hay un aumento de volumen radical y aquí empiezan a darse cuenta como la gente compra no empieza a decir no, Apple está en 4 dólares chicos, en, en este, este tipo Bitcoin, chicos las acciones de Apple estaban en 45 centavos y en cuestión de dos años subieron a 4 dólares es un 500%, eso se va a reventar y la gente entra aquí y después pasa una temporada, son liquidados los profesionales vuelven a entrar aquí el volumen de aumento boom los dicen no chicos esto va para caer hay que estar listos va a haber un derrumbe de mercado piensan a ver que también hay volúmenes empiezan a, a vender el precio se mantiene boom liquidados entonces ¿qué tenemos estamos entendiendo por etapa? ya vamos a esperar un poquito las etapas más a profundidad pero quiero que entiendan que la única forma de ganar es montarse donde debe ser la etapa salir y también aprender a reconocer eso. Vamos a profundizar más de esto. Vamos a deshuesar esto.